Ok, comencemos. Estamos hablando de Moisés Álvarez, el péndulo de Moisés. Moisés hizo un postulado en donde quiso demostrar que la Tierra era plana. Ok, ¿cómo lo hace él? Obviamente, dimitiendo, o sea, falseando la Tierra fea. Perfecto, hasta ahí todo perfecto. Pero vamos al grano. En relación a su postulado, vamos a hacer las tres preguntas de rigor: ¿qué hizo, con qué y cómo lo hizo? Vamos a la primera: ¿qué hizo? hizo una serie de videos enormes, gigantescos, por demás bien editados, están muy bien editados los videos de Moisés, pero así lo plasmó. Lo que él quería refutar, que era la terra esférica, lo hizo a través de videos. Vamos a la segunda pregunta, ¿con qué? Y bueno, Moisés lo que hizo fue googlear imágenes o sobre todo buscar en YouTube videos de qué lugar? De Hawái. Buscó de la zona de Hawái una zona de altura. ¿Qué video fue la que encontró? Y bueno, encontró videos de un oriental, llamémosle, que a modo turista ha filmado gran parte del paisaje en altura. Hasta ahí todo perfecto. Vamos a la tercera y última pregunta. ¿Cómo lo hizo? Y bueno, él utilizó de esos videos algunas capturas fijas del paisaje y utilizando como instrumento de medición el ojímetro Remedation X24, tomó esas mediciones y esas mediciones la plasmó en un soft eh, digamos de simulación, un soft avanzado, estamos hablando del PowerPoint. Perfecto, hasta ahí todo bien. En cuanto al material que ha usado para sus videos, Moisés jamás ha puesto fuente alguna en sus postulados. En cuanto a los videos que utilizó, no solo que no ha pedido autorización, sino que tampoco se dignó en averiguar tipo de cámara utilizada ni altura de cámara en tomas. A posterior, nosotros sí lo hicimos, habiendo hecho contacto personal con el autor de esos videos, quien nos indicó tipo de cámara y alturas. Ahora sí entramos en el tema principal. Terceros en discordia. Estos tres individuos que prácticamente sin comerla ni beberla, forman parte de todo esto. Por un lado, David, que ya hemos hablado de él. Por el otro, Rob, que ya se enterarán quién es. Y por el otro, William. Para comenzar a hablar del principal tercero en Discordia, Rob, es necesario remitirnos a cuando Moy publicó su plastalado. Si bien eran pocas las redes sociales en donde Moy no nos tenía bloqueado, le hemos marcado uno a uno todos los errores que cometió en sus videos. Ya que pretendíamos refutarlo como corresponde, nos agrupamos. Astrofiki, Antimagufos, Cristian Ábalos, Chucuta y este servidor, Walter Buscarons. Cristian Ábalos se comunica con las autoridades del observatorio de Jalea Cala y les solicita una medida de precisión in situ. Ante la tarea solicitada, las autoridades del observatorio nos han contactado con Rob, indicándonos que sería la persona más indicada para dicha tarea. ¿Quién es Rob? No se los voy a contar yo. Que lo cuente... El mismo Moisés Álvarez. Lo hago porque les cuento que así pasó con el fotógrafo profesional Rob Rakosty. Este señor que trabaja para las instalaciones de Hawái, que cuenta con un amplio currículo y, y que ha sido premiado como observador máster nivel oro. Cristian, único individuo que tuvo contacto directo con Rob, Moisés jamás lo tuvo sin darle argumentos puntuales en cuanto para qué se requería, le solicita a Rob si podía efectuar algunas tareas in situ con el instrumental que corresponde. Paralelamente a esto, invitamos a Moisés Álvarez a ser parte de nuestro grupo, no solo para demostrar parcialidad objetiva al respecto, sino para que sea él quien también le indica a Rob sobre qué efectuar. Ante esta propuesta Moisés nos entrega a nosotros muchas cheslix con varios procedimientos faraónicos imprácticos e innecesarios que pretendía que Rob cumplimente. En la marcha Moisés empezó a notar que esto no iba en broma y que de llevarse a cabo Rob quien no sabía los reales motivos destrozaría su postulado por completo y que siendo Moisés parte del grupo no podría rechazar los resultados que se obtengan, ya que estos estarían consensuados por él mismo. Pero hacer parte de qué? O sea, ¿cuál es la idea? O sea, ¿cuál es el propósito? O sea, ¿qué, qué, qué de nuevo van a hacer? Que haga, no sé, Pablo. No sé, no. Mar, no sé, ¿qué, ¿Qué quieren? Que participe cómo? que diga, qué, qué diga, hey, hello, estoy aquí, o sea, ¿qué, ¿qué quieren que haga? ¿Qué quieren que haga yo? ¿Qué día? que yo establezca algo, que diga algo, no sé, no sé, o sea, ya, ya está todo en mi video, o sea, yo está, ya he dicho todo lo que he tenido que decir, yo no me he retractado de nada, no sé, qué es lo que quieren que diga, no sé. Sorpresivamente, así de la nada, Moisés rechaza pertenecer a este grupo. No, mira, no, este, si quiere ponme en calidad de observador, no de participante, observador. Y si no te conviene, pues ya, pues, no sé, o me sacan del grupo o, o, o siguen hablando por otro lado, que yo no me entere lo que van a hacer, pero realmente lo veo ridículo, porque al final, si lo que ustedes quieren es refutar eso, o sea, cuando ustedes se han reunido con un TP para refutarle su video, o sea, es como decir, para refutarle de su postulado, es como que, o sea, lo veo, lo veo, lo veo raro, realmente, o sea, si, lo que, si el objetivo es... O sea, buscar la manera de poner a prueba eh, lo, que, lo que está pasando ahí en el Jalé de Agarra por pues Magnetic Peak. Lo pueden hacer ustedes independientemente, sin, sin mi participación. ¿Me entiendes? Y, y ponerlo como video de refutación. Ya yo lo voy a ver, o sea, porque me va a interesar realmente qué es lo que ustedes hicieron al final. Y lo voy a ver. ¿Me entiendes? Y ya. Y le responderé o no le responderé. ¿Me entiendes? O bueno, ustedes me preguntarán, me dirán, oye, Moisés, qué hola? que pusiste, ¿Qué, qué, qué te parece esto que es? mire lo que es. O sea, así como hacen ustedes, así, guau, wow, pomposamente, reputación del lo de Moisés, no sé qué. Todo eso, o sea, ya te digo, yo publiqué el postulado y está ahí abierto para que todo el mundo lo vea, donde es, jale la cala, los datos, pa, pa, pa, pa, pa, pa, y eso es para eso mismo, para que todos ustedes cojan así y van para allá. Si hasta nada te ese dato vea jale acá cala ve tú mismo, te dije, no vas tú mismo, vas a contratar a una gente. Métele, o sea, no sé, no sé cuál es el lío, yo te digo, en todo caso, calidad, observador, me pueden hacer algunas preguntas si quieren, ta, ta, ta. pero sin ningún tipo de compromiso de que, no sé, que yo me comprometa ahora, sin saber lo que vas a hacer, no sé, lo veo ahorrar listo, eso es lo que... ¿Y su Suchelix? Ese que ahora, tanto exige en cuanto a su falta de cumplimiento, en apariencia, Moisés debió olvidar que él lo desestimó y que prefirió hacer dichas mediciones él mismo, desechando su checklist y sugiriendo que Rob realice nuestras propias demandas. Bueno, Cristian, este, la verdad que si él hace eso, de verdad que es muy bueno, ¿no? Ya te dije que yo, en todo caso, prefiero hacerlo por mí mismo y bueno, este... Claro, si hay una persona que está interesada y tú has hablado con ella, pues bien, o sea, pero si, si, si tú lo que quieres es simplemente meterte en el tema de, de, la, de, de, de ver que el horizonte no coincide exactamente con el nivel de los ojos, pues, pues métele, o sea, cambia el checklist y, y, y pide tus demandas, no sé. En consecuencia, continuamos sin él con lo planeado, bajo la base que, según Moisés, bien aclaró que... Que el Guea, que tiene 4.200 metros, o sea, mil metros más que el Jalea gala, se vea en la línea del nivel de los ojos, o sea, que su pico esté, su, su, su, su cumbre esté coincidente con el nivel de los ojos. ¿Viste? Eso tiene que pasar para confirmar que la Tierra tirar un globo. Tal lo expresado por él mismo, habrán visto que se cumplió a la perfección en nuestro video refutación. Teniendo nosotros en manos el material realizado por Rob y durante el tiempo que requerimos para la edición del video refutación, Moises saca un nuevo video en donde comenta sobre un mail que envió el observatorio explicando y mostrando su plastalado. Mail, que seguramente jamás le han respondido, o bien, que dicha respuesta no le es muy conveniente de divulgar. Pero, ¡oh sorpresa! En ese mismo video presenta a Rob, dando a entender que él fue quien lo contactó para pasarle el leaks que él había escrito. Creo que hace falta recordar que la única persona que ha tenido contacto personal con Rob ha sido Cristian Ábalos. Resultó muy gracioso escuchar esa parte de. Como observador máster nivel oro, dijo que iba a refutar mi postulado con todo un despliegue de cámaras e instrumentos de nivelación en la cima del Jalea guiándose por una lista de tareas que yo mismo labore para facilitarle el trabajo en su intento de refutación. Como pueden ver, Rob se comprometió a grabar un video de todo el proceso de la observación porque obviamente la lectura la instrumental se puede adulterar para falsificar el globo. Los meses pasaron y Rob nunca apareció con los resultados de una observación que no tarda ni 15 minutos en hacerse. Lo que pasa es que Rob ya sabe que el problema no se resuelve cambiando un número por aquí, otro por allá. Porque cuando se altera un valor, el resto de los números del globo también se mueven y no para coincidir con la realidad observable. ¿Es necesario crearse una falsa fama plagiando gestiones cuando es más que sabido que su gestión no traspasa de los límites de las cuatro patas de su silla o de una caminata por una cancha de fútbol? Ya omitió aclarar que su plastalado solo fue realizado en vistas a videos y fotos ajenas, viniendo en ellos y utilizando fuentes oficiales que al mismo tiempo niega ¿Ahora también se inventó un falso corresponsal anticipándolo en su video para que parezca ser de él y no nuestro? En fin, ya a estas alturas, todos habrán visto el video refutación que le hemos hecho a su castalado. Ahora nos toca hablar del tercero en discordia, Williams. Habiendo pasado tan solo dos días de la emisión en directo de nuestra refutación, cuando una persona del grupo de WhatsApp que compartíamos con Moisés, nos indica que observemos un mensaje que le han dejado en los comentarios del video de Moisés Tierra Plana 2.0. Una larga cadena de comentarios y algunas respuestas de Moisés que aquí podrán ver, sugiriéndoles aplicar pausa si lo quieren leer, o bien, remitirse al link acá arriba, con el video que la contiene. Al unísono, los que le hicimos la refutación a Moisés, pensamos ¿Cómo no vimos estos comentarios antes de terminar nuestro video refutación? Esto sí hubiese sido, la frutilla del postre. Si bien recomendamos leer estos comentarios en su video, para ser breve, ya que dichos textos son muy extensos. Les resumo. William es un ingeniero recientemente residente en la misma isla de Hawái en donde está el observatorio, ya que este fue contratado para que su empresa haga una obra de gran magnitud en la ciudad. Según cuenta, encontró su video por casualidad al identificar que se refería a la misma isla en donde él se trasladaría. Por lo que presen sus comentarios este individuo con ciertas dudas, de Closet, como decimos nosotros, no suele exteriorizarlas ni compartirlas en redes sociales. Solo tiene dudas. William, al tener la afición por la fotografía, le ofrece a Moisés subir personalmente a la montaña, ya que en esos días viajaría a la zona y podría efectuar tomas que Moisés considere necesarias. Moises, al leerlo, se emociona y le pide un timelapse, ya sea por ocaso o amaneceres, y le da su número de contacto. Hasta que llega el momento en donde William amplía más su potencial y capacidad de poder efectuar muchas más pruebas en campo, inclusive que posee una estación total de última generación, del cual, a su pedido, podrá hacer medidas más específicas. William. Le solicita a Moisés que le pase todas las instrucciones precisas en cuanto a ubicaciones más todo aquel consejo que le pueda dar para realizarlo como él desee, quedando a la espera de respuesta por parte de Moisés. Pasan los días y Moisés sigue sin responderle, en donde William vuelve a insistirle a fin que Moy le dé dicha información. Pasan dos semanas. Y si bien Moisés calificó el comentario de William con un corazoncito, la respuesta tan esperada de Moisés brilló por su total ausencia. William creía que con gran pena le vuelve a escribir comentándole que subió a la montaña y que recorrió dicha zona, no pudiendo hacer lo que tanto deseaba Moisés a no recibir información precisa de él insistiéndole que le dé dicha información ya que volvería a la isla pasan los días y Moisés se dignó a responderle es ahí en donde le da algunas instrucciones no muy precisas y donde lo invita a efectuar una medición con un instrumento de nivelación William le responde que volverá y que en el caso que aún no pueda llevar la estación total en primera medida lo haría con aplicaciones que suele utilizar profesionalmente. Moisés le responde subestimando por completo la utilización previa de cualquier aplicación afín y comete el error de decirle que no se requiere ir al lugar para efectuar mediciones de la misma forma que Moisés lo hizo por intermedio de fotografías ajenas. William, recordando que no solo es ingeniero de profesión, sino que también posee una empresa que efectúa obras de gran magnitud disiente totalmente con él, tanto por la precisión de dichas aplicaciones, sino por los relevamientos in situ, que son, profesionalmente, no solo lo indicado, sino lo reglamentario en lo que a ingeniería respecta. William vuelve a ofrecerse a efectuar dichas tareas. Acá es donde comienza la parte buena. Habiéndose publicado nuestro video refutación a Moisés y discutiendo con él mismo en WhatsApp al respecto, incluyendo los comentarios de William recientemente descubierto, Moisés se digna a responderle al ingeniero de Hawái, atacándolo y tratándolo de mentiroso, sintiéndose muy ofendido porque Williams, según Moisés, fue antiético ante los conocimientos sobre ingeniería que él posee. El tenor de la respuesta de Moisés deja por demás evidencia que el profesionalismo que demostró Williams y lo que él se ofreció a efectuar con toda su capacidad, lo dejaría por demás expuesto, en donde su resultante terminaría igualando a la ya conocida resultante de robo. Moisés vuelve a cometer el terrible error de repetir que él le pasó su cheslix a robo perpetuando con semejante mentira y vuelve a expresar que considera falsa la medición de robo. Eso sí, si bien Moisés le acaba de mentir descaradamente al inocente y desentendido William, Moisés le advierte que, en su canal, no permitirá más mentiras de él. ¿Descarado y amoral, tal vez? A posterior, el triste, indefenso e incomprendido Williams que, sin entender nada en cuanto a otros contextos que él desconoce, le pide perdón a Moisés, cuestionándolo para que le explique el porqué de tan agresiva respuesta por parte de Moisés y terminando su disculpa cuestionando sobre el porqué deja en evidencia que la medición que le solicitó es conveniente que no se haga. A la fecha de edición de este video, habiendo pasado cinco días de la última respuesta de Williams, Moisés sigue sin responderle. Bien, hagamos un resumen de este video. Se mostró el modus operandum que utiliza Moisés para hacer siempre sus postulados en base a mediciones de fotografías ajenas ya procesadas en donde para sus mediciones utiliza el ojímetro y las mismas fuentes que desmienta. Se presentó a los tres terceros en discordia. El primero, que sin tener nada que ver, le han hurtado su material para demostrar que la tierra es plana. El otro, nuestro corresponsal en Hawái, quien Moisés glorificó por sus credenciales, en donde quiso hacer creer que jugaba para su cancha. No obstante considera que lo que hizo semejante profesional, fue un engaño. El último, la mejor carta que podría haber tenido Moisés para hacer las cosas como corresponde, a quien le terminó clavando el visto, al reconocer que, si así lo hacía, le darían igual que a Roma. Por otra parte, en este video se deja claro que, lo que hemos hecho en nuestra refutación, fue literalmente solicitado por él mismo, tanto por su formato como en su tenor, sin darse cuenta que nos autorizó con ello para hacerlo. Moisés, te conocimos en diversos grupos de debate de Tierra plana versus Tierra esférica, en donde vos participabas activamente, al igual que nosotros. Estuviste en grupos de debate de Telegram y WhatsApp, también de Tierra plana versus Tierra esférica, en donde vos participabas al igual que nosotros. Vos nos has pedido que te refutemos en formato video. Consta en estos audios. Vos nos indicaste con qué te refutaríamos y eso mismo hicimos. En conclusión, si ingresás a un estadio de fútbol para jugar, no te quejes si te meten goles. En parte, es lo que asumís al haber ingresado al campo de fútbol. Pero sí hay algo que podés hacer. Podés llorar ante una derrota por más que intente falsamente demostrar que hubo orzai. La psicopedagogía advierte que cuando un niño hace berrinche al perder, eso debe ser solucionado a sus 5 años de edad. Ya no podemos hacer nada al respecto. Si te gusta el durazno, aguantate la pelusa. Tus postulados no están hechos a favor de, sino en contra de. Es decir, no hablas de la tierra plana, Sino que solo desmentís la felicidad del planeta. Así que lo tuyo es la negación y no la afirmación. ¿Sabes qué profesión es la que analiza eso? Tu único diagnóstico que has hecho en relación a nuestra refutación, que aún insistís que no la has visto, son que Rob fraguó la medición. Para demostrarlo, solo debes realizarlo personalmente, como bien vos dijiste que lo harías. Que Williams es un mentiroso, dejando muy en claro que no te convenía que haga las mismas mediciones. Que nosotros mentimos en cuanto a tus postulados científicos, siendo que estás literalmente negando todo método científico. Que ya nos demandaste legalmente por injurias o vayas a ver por qué carátula. Permítanme simular el inicio de una demanda en el juzgado boliviano realizado por un extranjero en dicho país. Buenos días. Quiero realizar una demanda. Perfecto. ¿A quién quiere demandar? A cinco individuos. ¡Upa! Demanda masiva. Bien. ¿En qué ciudades viven? Uno, en Bolivia. Otro, de España, pero vive en Francia. El otro es español, pero vive en Panamá. El cuarto es chileno, pero anda por todos lados. Y el quinto es argentino. Este, ¿me está diciendo que es una demanda internacional para cuatro jugados diferentes? Bueno, ok. Le va a salir muy carito, caballero. ¿Cuál es la acusación de la demanda? Porque yo dije en videos que la Tierra es plana, que no rota, que la Luna y el Sol son holográficos que emergen del mar y ellos dicen que es mentira y que yo estoy mintiendo en todo. Perfecto, señor Moisés. Cualquier cosa, nosotros lo llamamos. Moisés, quedamos a la espera del número de expediente de tu demanda internacional. ¿La esperamos?